Eskeran itxa público arrasatetik, publikoki salatzen dugu vidego bidegorriak dauden egoera charra eta erakundeen, udalaren eta foral diaren utxikeria. Eskeran nicha iu argi dago, ez direla behar diren garbitasun eta mantentxelanak egiten. Horregatik, erakundei eskatzen diegu behar diren nurriak hartzea. Besteak beste, sakarrontxeak, eserlekuak eta komun publikoak jartzea. Desde la Asamblea de Esquera Nietzsche y Uarrasate, denunciamos públicamente el mal estado en el que se encuentran los videgores de la localidad debido a la dejadez de las instituciones competentes, Ayuntamiento y Diputación Foral de Guipúzcoa. Para Esquera Nietzsche y Uarrasate, es evidente que no se están realizando las tareas de mantenimiento y limpieza que requiere este espacio. Por ello, instamos a las instituciones competentes a reparar esta dejadez por el bien de todas, así como a la instalación de papeleras, bancos y baños públicos.